una denuncia y una queja del periodista Miguel Guerrero, él escribe una columna diario en el periódico El Caribe, y yo hace tiempo que hice un comentario, en una ocasión hace mucho, sobre ese tema, ¿a qué me refiero? Mientras los países grandes y desarrollados, ustedes ven que usan un embajador a veces hasta para tres países, lo que se conoce en el mundo diplomático como embajador alterno. Alterno quiere decir que puede ser embajador concurrente en República Dominicana, en Venezuela y en Cuba. Esa persona se encarga para evitar gastos. Entonces Miguel Guerrero plantea algo que es insólito, que yo en una ocasión lo planteé que eh, República Dominicana, siendo un país pobre y con tantas necesidades, tiene, cuando lo puede ejercer una sola persona, dos embajadores, uno en Roma, capital de Italia, y otro en el Vaticano, ¿Qué queda ahí mismo, y como dice Miguel Guerrero, que yo estoy completamente y este es el tema de hoy este, mi querido Gasoy para que se lo diga a los muchachos eh, el que es embajador en, en, la, Santa Seda, eh, en la Santa Sede en, ante el Papa es para rezar porque el Vaticano no tiene eh, eh, industria no tiene eh, para negociar eh, eh, comercio no tiene intereses comerciales y económicos no hay intercambio comercial, no, no es lo mismo que tú decir, bueno, hay una relación con Haití, tú le vendes a Haití, y Haití te vende a ti, tú le compras y le vendes, hay un negocio que, eh, eh, entre estas donaciones, asciende a más de 3 mil millones de dólares, a más de 2 mil millones de dólares, eso genera empleo, eso genera beneficio, pero con el Vaticano no, el embajador que esté en Italia, puede hacer las funciones de embajador en, en, en, en el Vaticano y el país economiza millones de dólares, de euros, porque en, en euros que hay que pagarle a esa gente, muchísimos gastos de representación. Y los países grandes hacen eso. Y esto es qué nosotros, siendo pequeños y pobres, no actuamos así. Es lo mismo que con los vicecónsules. O que en Estados Unidos, qué es ellos? ¿cuántos vicecónsules? Que no hacen absolutamente nada y hay que pagarle miles de dólares. Ese es un problemita que nosotros, como nación, tenemos que corregir. Porque se despilfarra mucho recursos por esa vía y son responsables todos los gobiernos, incluyendo este que no ha eliminado eso. Que muchas veces, por clientela política, hay que poner un carajo a la vela de que porque luchó y hay que ponerlo en un cargo ahí a ganar 5 mil dólares. Usted se imagina eso. ¿Eh? 5 mil dólares que son, al cambio de 200 mil y pico de pesos. Tranquilamente. Y muchas veces, como se ha denunciado, esa gente lo nombran vicecónsules, por ejemplo, en Brasil, y se quedan viviendo aquí, y cobran el cheque sin ir allá. Una, una cosa eh, eh, espantosa, entonces los países tienen que tomar medidas de austeridad porque es un dinero y más ahora que hemos eh, sido azotados por esta pandemia que nos ha creado una situación económica difícil, que ha creado precariedad en el mundo entero, que tiene una inflación donde todo ha subido, lo como dices la materia prima. Y entonces eso hay que, hay que corregirlo, porque los países tienen que empeñarse como los padres de familia o la madre de familia cabeza en una familia a ahorrarse el más mínimo centavo y no despilfarrarlo, porque ahí que entran los lo, lo, lo problemas. Entonces, yo creo que ciertamente, ciertamente eso hay que corregirlo, de que en el Vaticano y Roma, que están pegaditos ahí, el Vaticano es un pedacito de tierra que está dentro de Roma. Y entonces hay que ver en ese pedacito de tierra, para ver al Papa, qué sé yo, qué cuánto tiempo. Porque no hay intercambio comercial. No hay, porque eh, eh, eh, el, el Vaticano es el estado del Papa. Que no hace negocio, más no negocio. No es como usted decir, bueno, eh, eh, tenemos relaciones eh, con Estados Unidos, le compramos y le vendemos. Ahí hay un intercambio comercial. Pero con el, con el Vaticano no. Entonces se gasta un dineral que una sola persona puede ejercer la función de embajador en Italia y al mismo tiempo, porque le queda ahí mismo. La función de embajador ante el Vaticano, que otros países más ricos, diez veces que nosotros y mucho más grandes, así es que lo hacen, así es que lo hacen. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? En un momento de tantas necesidades, en un momento que hay que recortar gastos, en un momento que hay que economizar. Que no